Estamos aquí en la serie de intentando llegar a Mayor eh, Rusia y hoy eh, vamos a hacer el último capítulo ya que sería completar la misión del mk lo vamos a hacer sin cortes ni nada y vamos a ver si, si funciona bueno, eh, ya sabéis, tenemos que, hacer, tenemos que hacer la misión de arreglar los eh, las torres de radio que ya lo hicimos en los capítulos anteriores y también lo de recoger las cápsulas eh, ahora debemos hablar con esta mujer no eh, que, bueno no, esta mujer nos ha dado unas llaves vale después de haber hecho la misión eh, que nos va a servir para una cosa que necesitamos hacer a continuación y bueno y aquí antes había un, una calavera que también la he cogido que es necesaria para eh, también hacer el easter egg vale, vamos a ir a San Petersburg, creo que era vale vale teleport white point y vamos a venirnos aquí porque necesitamos bajar abajo a donde a meternos en, en la cueva de Anastasia vale, ya vosotros sabréis, me imagino que donde es eso y, y todo pero bueno, antes que nada vamos a ponerle a a la honey, eh, esto, vale, y vamos a bajar, vamos a bajar aquí abajo, está muy oscuro, vamos a coger la honey, y vamos a ir con la honey, eh, a ver, podemos o evitar los zombies y, y atraerlos todos a donde Anastasia, o. Es hacer un Horde Beacon, eso ya eh, a vuestra elección. Yo me voy a intentar. Voy a intentar hacer lo de los zombies para bueno, atraer a los zombies, nada más, pero no creo que, que pueda esquivarlos a todos. Si voy así, <ríe> bueno, más o menos. Eh, de todas formas voy a necesitar así que me voy a me voy a... ...alguno que otro. Vale. Eh, se ha caído el suelo. Aquí. Nos vamos a necesitar los de Vale. Me da igual, me vamos a, a movernos. vamos a ir a poner los de Anastasia. A ver, necesitamos luz. Sin luz no podemos entrar aquí. Bien, ahora antes que nada... Me ha cargado a este zombie. Y a este. Y a ese. Vale. Eh, antes que nada vamos a, a poner... Eh, knight. Vale. Formo, Vale, muy bien. Barra... No, hay que escribir Anastasia. Anastasia. No, era en área, ¿no? Vale, en área aquí. Anastasia. Así. Perfecto Vale, tenéis que escribirlo en área eh, acordado Y se nos abre esto Perfecto Ahora tenemos que traer aquí a los zombies Vamos a poner aquí el orden Tenemos aquí Vale Y que vengan Ahí vienen unos cuantos Ya con esto eh, será suficiente Esperamos a que entren en lo que viene siendo la, so la sala y ya está. A ver. Son, eh, si no recuerdo mal, 20, ¿vale? Tiene que salir el omito ese, que es como el alma que la absorbe el, el bicho este. Vale. Aquí otro. Venga, un poquito de prisa, por favor. Que este easter egg no es corto Que digamos De esta forma lo voy a hacer completo, seguro 100% Vale No tengo equipados a las cosas, ¿no? No Esto me lo debería equipar 3, 4 Un poco, me voy a morir de hambre Tío, los zombis Gatío un poco de brillo, por favor. Eh, no sé cuánto llevo. Llevo muy poco, me parece. Llevo poquísimos. ¿Tío, ¿en serio? ¿Dónde están los demás, tío? Demás. Vale, si... Tenéis suerte... ¿Qué suerte? Si no tenéis mala suerte, como yo... Pues... Los zombies no se os quedarán aquí atascados Pero, claro En mi caso Pues los zombies Se me quedan atascados Y no sé No sé cómo hacer Para que, pa que bajen, tío Vale, cargaos eso Dios, qué ruido, chaval ¿Veis? De aquí no bajan No bajan, tío No entiendo. ¿Cómo se pueden mover aquí los zombies? Salen todos los zombies arriba. Y no entiendo el porqué qué. Bueno. Bueno. No, vamos, nuevos zombies. Vamos, zombies. Menos mal. Vale. Pues eso. Si no tenéis la mala suerte que he tenido yo. Pues... Podréis... El zombie gigante, tío El zombie gigante me lo voy a cargar ya de ya Tengo aquí tonterías, eh Con zombies gigantes Vamos a ver si puedo ir ya a la sala de mierda Más zombies aquí Bueno, pues nada, se me atacan los zombies arriba Y nada, sin problema eh, La Anastasia hay que ponerlo de noche Vale, en área Está aquí abierto aún. Venga, hijo, venga. Venid para acá. Venga, vale. Verás tú cómo venga el zombie gigante con la tontería. ¿Ya? ¿No? Aún ¿No? Ahora. Venga, perfecto. Vale, pues aquí llegas a esta zona, vale. Esto lo puedes quitar. A ver si quieres yo qué sé, más Beltum sirve de nada, pero bueno vale, llegas aquí de aquí está esto vale, que es como el mapa de, de Rusia vale eh, esto lo, lo pegas aquí en el mapa de Rusia aquí está, está este bordecito ves, es el mapa de Rusia, vale bueno, la cosa es que aquí había que entrar sí o sí, y nos ha puteado me viene siendo la mierda del horde vale, el horde ha explotado se ha pirado vale, ahora tenemos nosotros un gps vamos a venirnos aquí arriba vale, porque tenemos que ahora recolectar unos huesos, vale tenemos que recolectar unos huesos que está uno aquí donde hemos hecho TP, vale otro está en Zabot, que es aquí vale que es justamente en este vale, aquí lo estáis viendo aquí está el siguiente sería en Moscú que sería en una entrada, no, no me acuerdo en cuál creo que es esta teleport fi exacto aquí y lo veis el siguiente era eh, si no me equivoco en eh, norvig farm ¿O dónde era? Espera. Vale, ahora tenemos que ir aquí a Camp Cazar. Vale. Vamos aquí a Trevor waypoint Camp Cazar, que era aquí en este bote. Ya lo estoy viendo. Vale. Y nos quedaría ir a Norvik eh, ¿Qué? Está aquí. ¿Vale? Y ya tendríamos todos. ¿Vale? Y ahora necesitamos ir aquí. ¿Vale? Que si habéis visto en el mapa. Había por aquí una zona. ¿No? Vamos a hacer nuestra por aquí. Y la vamos a buscar. Porque. Eh, no, no me acuerdo exactamente. La posición. ¿Vale? Pero sé que estaba por aquí es un barco submarino el cual vamos a necesitar encontrar pero eh, lo que es la la caja que se encuentra ahí abajo que lo necesitamos para para volver al mismo sitio de antes vale está aquí aquí estaría vale, aquí y si le ponemos resto a la costa es delante de vladimir, no? si, sí, delante de vladimir iría aquí vale report white point más o menos a ver ¿dónde estoy yo para empezar. Estoy. Esto no te lo y Miren más para acá. puedes hacer siempre este bug. Que sirve para ver debajo del agua con claridad. Y creo que lo he visto. Sí, lo veo. A ver. Ahí está. Vale, pues venimos aquí. Y conseguimos. Eh. La siguiente pieza, vale Que es esto Bien, y ahora ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pues, ahora Lo que tenemos que hacer es Volver aquí San Petersburgo de Deporte, Point point Bien, y volvemos a bajar Porque ahora tenemos que ir a hacer lo mismo, justo pero eh, lo de Anastasia, pero eh, poniendo lo que acabamos de conseguir vale, ponemos la calavera que tenemos en el barco este con los huesos y esto que acabamos de conseguir vale, vienen ahora los zombies eh, me voy a... a lo mejor me tengo que guivear otros órdenes. Que no me extrañaría. Vale. Vamos a aquí ver los otros orden. Que, si no me equivoco, la idea era... Eh, 1194. Vale. Barra. 1194. Y lo ponemos aquí. Vale. Vamos a ver si esta vez... Pues no sé. Los zombies vienen en ma mayor cantidad. Vale, vale, vale. Este orden no está tan mal. Pero es mal. Un orden un poco... Un poco más activo. Vale. A ver. Bueno, por lo menos vienen más zombies. Oh, bien, bien, bien, yo creo que con los que vienen aquí me da de sobra. Vale. Aquí. Vale, suficiente. Perfecto. Y llegamos aquí. Al, al sitio este con el zombie este pirata. Vale, este es zombie es un zombie gigante de los que hemos estado... Cargándonos en la. De hecho, como podéis ver aquí arriba, vamos a hacer una quest. Y dice: matar al bicho este que Me da más 20 de reputación. Bueno, es un zombie antes. ¡No! El rayo ese, tío. Bueno, tiene todo, ¿vale? Tiene de todo. El zombie. Como podéis observar. Uh, le has dado. Un rayito a algo que no era, ¿eh? Hostia. Uy. Uh. Coño, pues ahí tiene vida, ¿no? El notario. Son muertos. A ver. Me curo. Hostia. Cómo revienta esa mierda. Vamos a dejarle tontería. ¿Eh? Vale, lo cargamos. Ya nos había soltado, bueno ya no, no podemos coger las cosas. Vale, y nos da estos tres Soul Crystal, ¿vale? ¿Qué hacemos con estos tres Soul Crystal? Vale, pues con uno de ellos tenemos que ir aquí a quería. Vale, vamos aquí. Y colocamos eh, un cristal. 1194. Uno, uno, Voy a necesitar 3. Vale, esto hasta este punto nunca había llegado antes porque nunca me dejaba colocar esto. No me preguntéis por qué, pero no me dejaba colocarlo. Así que nada, nos vamos aquí a cargar los zombies. Aquí, sin problema. A ver, ahí viene otro. Todo cerca de los Soul estos. Es un. A ver, cuando ya. Ya sabes. Lo que viene siendo la zona donde lo tienes que hacer y todo. Todas las cosas que tienes que hacer. Pues es muy fácil, pero. Eh, para hallar esto. Encontrar. Cómo se hace y todo. Eh, no es fácil. Vale, hacemos aquí una mini pelotita. Vale. Y esto. Vale. Bien. Vamos a ver. Más zombies. Venga, venid todos los zombies. Me podría haber cogido una Hellfury No habría estado tan mal. A ver. Eh, eh, eh, eh. Bien, perfecto, pues ya está, ya habríamos terminado. Ya los zombies no necesitamos aquí hacer nada más. Nos podemos ir. Sin broma, ¿eh? nos podemos ir. Vale. Y ahora nos hemos quitado Q Barra, teleport, waypoint. Vale, Moscú. ¿Qué hay que hacer en Moscú? Pues aquí en Moscú hay otro, ¿vale? El segundo lo tenemos que hacer. Que eh, sería aquí, ¿vale? Lo ponemos y ponemos el orden ponemos justo arriba. Perfecto. Y nos podemos cargarnos aquí más zombies. Tiene que desaparecer el, el Soul Crystal. Hasta que no desaparezca, no no podéis parar de matar zombies. Vale, aquí, así. Tú sabes que entre que los zombies entren en la zona del Soul Crystal. Vale, ya se ha acabado. Ya habéis visto que ha desaparecido el Soul Crystal. Y el último, si no me equivoco, era en. madre mía. Cuántos zombies. Voy a dejarme ahí la... atrás la pelota. Vale, me alejo un poco. Vale. El último era aquí, creo. Así que lo ponemos aquí, ponemos barra teleport, waypoint. Y era aquí, exacto vale vamos aquí el último Soul Crystal y podemos esto <coughs> y tendríamos ya los tres Soul Crystal eh, llenos vale qué habría que hacer después de esto pues tenemos que ir a las torres las cuales arreglamos eh, esas torres e iremos a por ellas y eh, las encenderemos, ¿vale? Y esto nos hará eh, conseguir el, el MK2. Perfecto. Aquí, así. Perfecto, ¿vale? Y nos vamos ahora aquí. Aquí había una, ¿verdad? No, ya empezamos aquí a buscar dónde estaban las, las mierdas estas. Vale. Una era... Aquí. Vale. Perfecto. La primera. Vale. ¿Veis esto? Que tiene un punto rojo arriba. Bien. Cogemos. Estamos aquí. Y la encendemos. Bien. La siguiente. Era, si no me equivoco, por eh, por aquí abajo, ¿no? Mm. Eh, había otra aquí. Lo estoy viendo ya. Vale. Esta otra. Vale. Vamos a subir. Vale. Eh, y nos quedaría Uno Que es eh, Por aquí, ¿no? A ver A ver Ocala Aquí En la islita esta en La islita Esta, ¿no? momento la que hace una S como, como, como, espérate, te he perdido, ¿yo dónde estoy? Vale, aquí es vale. vale, exacto Subimos aquí arriba y le damos también y ya estarían todos ¿Y veis ese punto de allí? Creo que es por aquí. No lo creo, yo al fin lo voy a poder hacer, tío. Al fin lo voy a poder hacer. Me cago en todo. Vale, subimos aquí. Y donde se juntan los tres. De esto vamos a hacer los más épico. Radon Knight. Así que se ve mucho más chulo. El rayo verde, el rayo maravilloso. El rayo de naranja. Esta luz. Climb Reward. Shadow Starker MK2, sí. Además, me vas a... no me vas a dejar cogerlo, ¿sabes? Ah, y aquí tendríamos el Shadow Starker MK2. Y diréis, tío, un Shadow Starker MK2 es diferente, tío. ¿Por qué mola tanto tu Shadow Starker MK2? Es eh, una skin que le he dado yo, ¿eh, chavales? Que no... Esta skin no existe. La he creado yo con... modificando los, los archivos del juego. Y parece que tiene esta skin, pero verdad tiene la skin normal tiene a ver la gente lo ve así vale que es como es el arma y como va a ser siempre el arma no no tiene ningun, no hay ningún bueno, no tiene por qué ser siempre así pero bueno no hay ninguna skin para el arma pero bueno yo soy especial y le he dado una skin al arma vale pues bueno pues ya tendríamos el el saudá que en el mercado hemos completado ahora todas las misiones, hemos completado el interés y ya tendría todo lo que es todo la... todos los logros de un túnel completados y conseguidos. Así que nada, yo espero que os haya gustado el vídeo. Si queréis más vídeos de un túnel ya sabéis, dale like y yo os lo traeré. Así que nada, lo he hecho, que va este capítulo. Espero que os haya gustado y adiós.